Hola adoradas personas de youtube Este es un video navideño en agradecimiento a mis hermosos y hermosas suscriptores o suscriptoras Porque sin ustedes no hubiera podido llegar mis videos a tener visualizaciones Parece no sé que no sea la gran cosa este video, pero tómalo como un detalle Inclusive tu regalo de navidad de todo corazón, una Navidad llena de conceptos que ésta debe tener realmente bien con tus seres queridos, como tus amigas, con tus amigos. Recuerda que la amistad es algo maravilloso, algo muy lindo. También hay que saber respetar, porque la amistad debe estar basada en el respeto un amigo triste ya que deprimido eh, a mí me a mí en lo personal me, me da pendiente quiero estar ayudándolo. recuerda que las diferencias son lo que nos hacen únicos hay que aprender a convivir con diferentes tipos de personas además como ya mencioné el respeto es algo muy importante y si, si se respetan vas a ver qué linda es la amistad recuerda que ellos son para siempre Padres, hermanos. Ellos son los que realmente se preocupan por nosotros. Que han estado allí desde que éramos pequeños. Y siempre están ahí apoyándonos, nos cuidan. Sí. No están tomando la atención, pero hay que respetarlos. Bueno, no tienes que pedir algo en específico. Lo que te puedo te... dar. Está bien. Además... Muy interesante y divertido Abrir un regalo y no saber qué es Bueno, para mí Y nunca pongas en duda el amor que tiene Un padre, ma, padre, madre Hacia el hijo Igualmente del hijo hacia los padres Ellos siempre estarán allí, siempre nos apoyarán Y lo han hecho Hay que respetarles Un regalo es una bendición ¿Sí? Quien sea que te lo dé Quien te lo dé un compañero Un maestro Un hermano hermana, familiar, lo que sea que te den una es una bendición, es algo muy lindo y es un detalle si haya gustado el video bueno, ¿no? es una feliz navidad y un pues próspero año nuevo aprovechar para ¿no? agradecer a las ¿qué? suscriptoras a todos los suscriptores pero en, en específico a ella, a Mariana porque siempre está al pendiente de los videos dando like, comentando eso es algo muy conmovedor nos vemos en el siguiente video, bye